Ok, es... Toma número 10 de Love Especialmente para ti, mi amor Espero que te guste tu canción Y disfrútala Ok, esto es fantástico Lion Records, ya la sabe Esto es especialmente para ti, corazón Espero que te guste Esto es Love Ok, la neta es que si me encantas Ya llevo tiempo esperándote porque tardas En darme un beso pues esos me encantan Da igual los demás, deja los que hablan Yo quiero tomar tu cintura y bajar a segunda en ella Me encanta la locura, abramos más botellas Que la noche es infinita si yo estoy contigo No me imaginaba ser tu abrigo Quien te calentara en las noches de frío Por eso digo que si no es ella La neta yo no quiero nada Se convirtió en mi estrella la que yo más miraba Junto con mi botella yo siempre la soñaba Ahora estoy con ella, no pienso dejarla sola Esa princesa me encanta toda Yeah. Me encanta toda su forma de ser Te haría todo lo que fuera por ver El amanecer a tu lado Despertar contigo al lado Eres el mejor regalo que del cielo me ha bajado No olvides que yo soy el que te ama Te adora, te extraña Y eso a mí me encanta Y eso a mí me encanta yeah, yeah. Y me enamora si me ve le escribo un CD, se convierte en mi bebé La que siempre quiero ver, impacta Su belleza natural, es algo fenomenal No la dejo de mirar, con ella solo quiero estar Me encanta, cuando dedica canciones Con su voz angelical, ella se vuelve mis pasiones Inspiración para todas mis canciones Es la mejor neta, tengo mis razones Para estar enamorado de ella en vestido y tacones yeah, yeah, Esto es fantástico ya la sabes, Lion Records Espero que te guste tu canción corazón Dedicada especialmente para ti